¿no? a los prestadores de servicio de internet y a los prestadores de contenido respecto de la importancia de la de la neutralidad de la red como principio. Eh, yo diría en primer lugar porque de este principio se decanta el carácter abierto y no discriminatorio de internet en general, ¿no? no solamente desde el punto de vista de, de los contenidos, digamos, generados por los usuarios, sino que también por otro tipo de contenido, ¿no? Eh, y tipos de contenido y tipos de eh, contenido que van a existir en el futuro, y hoy día tampoco conocemos, ¿no? En segundo lugar, es importante porque este, este principio técnico ¿no? de neutralidad ha permitido el desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios y de incluso modelos de negocio, ¿no? Eh, que eh, habría sido imposible poder pensar sin una red que garantizara estos principios de neutralidad, ¿no? Estoy pensando en Amazon, por ejemplo. Estoy pensando en distintos emprendimientos que surgieron en eh, talleres o en garages eh, de casa, digamos, y que utilizaron la idea de una Internet... Eh, neutra, para efecto de poder generar un modelo de negocio que hoy día eh, muchas veces son exitosos. Y en tercer lugar, la neutralidad de la red es importante porque, y creo yo que lo más importante, porque abre posibilidades para la expresión y la participación eh, ciudadana en ¿no? la toma de decisiones públicas ¿no? que es de manera muy sustancial una, eh, eh, la importancia digamos, que tiene la neutralidad de la red desde el punto de vista del ejercicio de ciertos derechos fundamentales. ¿no? Entonces es importante también cuidarla protegerla y abogar por ella, en el entendido en el cual una red menos neutra eh, es una red eh, menos amigable para el ejercicio de derechos y garantías constitucionales. ¿no? Ahora, eh, hay muchas hay, la, hay posiciones que, si bien no están no son contrarias a la neutralidad de la red, son posiciones que uno podría determinar o, o de alguna forma ilustrar como posiciones intermedias, como posiciones que intentan ilustrar también ciertos problemas vinculados de la aplicación estricta de un principio de neutralidad. ¿no? Eh, y parte de los argumentos que se han esgrimido en torno a esto es que, eh, por ejemplo, un, una, una, el establecimiento de un principio legal de neutralidad podría interferir en las facultades que eh, los prestadores de servicio de internet tienen para efectos de administrar eficientemente sus redes. ¿no? Muchas veces los ISP sostienen que requieren eh, precisamente eh, priorizar ciertos paquetes en detrimento de otros para efectos de poder tener una red que funcione adecuadamente ¿no? un segundo argumento eh, tiene que ver con que el problema del, del, o el principio, perdón, de neutralidad de la red eh, presenta problemas para ciertos contenidos digamos, eh, que compiten con aquellas aplicaciones que demandan un uso intensivo dentro de banda ¿no? eh, el ejemplo de los gamers, por ejemplo, un ejemplo bien, eh, bien importante ¿no? en que Muchas veces los ISP sostienen que requieren eh, este tipo de, de priorización para efectos de poder tener, eh, eh, si, digamos, eh, si, eh, una calidad de servicio eh, en términos agregados que sea adecuada de acuerdo a lo que eh, ellos mismos han ofrecido a sus propios clientes. ¿no? Y el tercer, el tercer argumento que se esgrime ¿no? respecto de esto tiene que ver con que, eh, de alguna forma, eh, un principio más débil de neutralidad podría incentivar de alguna forma la innovación en lo que se ha denominado capa física de Internet, ¿no? en poder invertir en, mejores, en mejor conectividad, en tener mejor velocidad, en tener mejor infraestructura en general. ¿no? Y que por tanto un, un sistema legal exigible y fuerte de neutralidad de la red podría implicar eh, romper de alguna forma esos incentivos que los prestadores de servicios de Internet pudiesen tener para ello. ¿no? Eh, Chile tiene una, eh, una ley de neutralidad, como ustedes pensaban, y fue probablemente el primer país en el mundo de... Eh, en, en establecer legalmente al menos este principio de neutralidad, que en resumen obliga a los prestadores de servicios a permitir la conexión de periféricos legales bajo ciertas condiciones, eh, y obliga a los prestadores de, de servicios de internet a transparentar las condiciones de funcionamiento de eh, la, los servicios que están prestando a sus usuarios. ¿no? Eh, el, la ley de neutralidad de la red chilena eh, tiene eh, varios aspectos muy positivos más allá del hecho de ser la primera legislación en el mundo ¿no? pero en general eh, es una ley que al menos reconoce la importancia de tener un principio de neutralidad en la red eh, y establece ciertas garantías digamos para los usuarios desde la óptica o al menos desde, el, desde esta idea de neutralidad de la red conectada con los principios de competencia o de transparencia que les hablaba hace un rato atrás ¿no? pero por supuesto la, la la ley de neutralidad de la red chilena también tiene muchas dificultades, muchos problemas vinculados básicamente con eh, eh, básicamente los problemas que tiene tienen, tienen que ver con el establecimiento de ciertas excepciones que eh, permiten la, eh, la violación del principio de neutralidad que al menos eh, eh, a, a, a decir de ciertos expertos ¿no? eh, eh, suele ser mucho más amplio de lo que debiera ser razonable tener ¿no? eh, y en segundo lugar, otro de los problemas que la ley de, de... o la regulación en general, no solamente la ley, sino que también el reglamento de la ley, eh, tiene, es que eh, tiene muy poca, digamos, referencia a otro tipo de derechos fundamentales que tienen que ver ¿no? con esta regulación de la neutralidad de la red, que es, por ejemplo, la, eh, los principios vinculados a la protección de los datos personales de los usuarios. ¿no? Hay muy pocas referencias que tiene nuestra legislación respecto a este punto. Para concluir, respecto de... Esto, de, esta, de, digamos, de la regulación de la neutralidad de la red y dejando un poco eh, más temas sobre la mesa para poder conversarlo, eh, lo sucesivo con, con todos ustedes, ¿eh? es que muchas veces la, el, el marco de la discusión respecto de la neutralidad de la red está dado eh, por una dicotomía entre falsa yo diría, una dicotomía entre regulación por una parte y no regulación por la otra, ¿no? No regulación en el entendido de que Internet ha funcionado muy bien hasta ahora y por tanto no necesitamos que los gobiernos metan las manos en Internet. Y por otro lado, un requerimiento de tener más regulación para efectos de poder garantizar ¿no? el ejercicio de esto de esto que ha sido una práctica técnica, pero que requiere una apuesta una normativa. Y digo que es una dicotomía falsa porque, eh, al parecer, ¿no? en la experiencia... Internacional nos lleva a pensar que probablemente la solución correcta es una solución intermedia, una solución que, por un lado, eh, deje funcionando ¿no? la Internet en la forma en la cual ha funcionado hasta ahora, estableciendo ¿cierto? Eh, mecanismos para poder ejercer derechos fundamentales. Eh, una red que ha supuesto innovación, ha supuesto la creación de nuevos modelos de negocio, de nuevos mercados, etcétera, pero que al mismo tiempo, de manera normativa, se garantice ¿cierto? Eh, no solamente una red eh, neutra para el ejercicio, digamos, de modelos de negocio, sino que también una, una red neutra para efectos de poder entregarle garantías a la gente, al público en general, eh, respecto del de ejercicio de sus derechos. Porque al final, la discusión respecto de la neutralidad de la red no es una discusión respecto de la neutralidad. La discusión respecto de la neutralidad de la red es una discusión o una batalla sobre el control, sobre, eh, sobre en qué lugar se pone esta balanza respecto de eh, la neutralidad por una parte y el ejercicio de derechos por la otra, o la neutralidad y la priorización de paquetes por la otra y sistemas de eficiencia, etc. Eh, sino que creo que, que el, el, el problema vinculado los problemas más graves vinculados con la regulación a futuro de la neutralidad de la red tienen que ver con eh, ciertos mecanismos de control. Y tengo la sensación de que en la medida en la cual no tengamos mecanismos de enforcement eh, fuertes eh, que permitan hacer efectivas, por ejemplo, las eh, garantías establecidas en leyes de neutralidad eh, vamos a tener un mejor sistema, digamos, de ejercicio de derechos fundamentales hay una relación directa entre eh, mecanismos de enforcement eh, y eh, el ejercicio de, un, o tener, digamos, más bien un medio ambiente eh, en inter tecnológico que eh, apunte hacia eh, tener eh, mejores condiciones de, y garantías de ejercicio de derechos fundamentales ¿Pero qué tiene que ver esto con los derechos? Se eh, preguntarán ustedes, ¿no? Y la pregunta es la que yo dejo abierta para la discusión después, ¿no? Esta no es una discusión técnica, en mi entender, sino que tiene que ver mucho con los derechos. Eh, y para finalizar, eh, probablemente los ejemplos que eh, vienen a la mente respecto de esto tienen que ver con los ejemplos eh, de Oriente Medio, últimamente, en que la desconexión de Internet, o el establecimiento, digamos, de, eh, de barreras técnicas para poder disfrutar de una de la Internet, tal cual como la conocemos acá, eh, se transforma en un incentivo muy importante para dictaduras o para regímenes, dicta, eh, digamos, eh, opresivos. Eh, y por tanto es un gran problema cuando no existe una regulación fuerte de neutralidad de la red. ¿no? Ahí tenemos un problema muy muy fuerte, ¿no? que eh, quizás, digamos, eh, eh, al menos ilustra la importancia de este, de este principio. Eh, por otro lado, eh, la neutralidad de la red está estrechamente vinculada con el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? en la medida en la cual no, gar no, no se garantice eh, la independencia de la priorización de ciertos contenidos desde un punto hacia el otro, eh, es muy difícil poder eh, definir una red como una red neutra, o una red garante del ejercicio de derechos fundamentales. ¿no? La garantía del ejercicio de derechos fundamentales, creo, está estrechamente vinculada con el por tener una red que legalmente Establezca digamos, eh, el, el principio de neutralidad y que entregue herramientas legales efectivas para poder hacer frente a eh, prácticas contrarias a, a la idea de neutralidad. ¿no? Hay una relación directa entre el establecimiento de un principio de neutralidad de manera legal y la forma legal mediante la cual podemos hacer exigible esa garantía. ¿no? Y esto parece perogrullo, pero al menos en el caso chileno es un tema importante. Eh, Toda vez que probablemente una de las, principales, de las otras dificultades que tiene nuestra, nuestra regulación de, de neutralidad es la falta de mecanismos de, eh, digamos, eh, expeditos ¿no? para poder hacer efectiva esa garantía. ¿no? Eh, y por tanto hay, es importante también conectarlo de alguna forma con el establecimiento de un, de un mecanismo, digamos, eh, público eh, que eh, apunte hacia, hacia digamos, eh, garantizar eh, normativamente al menos eh, o garantizar, digamos, esta garantía legal eh, de manera efectiva ¿no? para el público. Y por último, otro de los problemas más graves que tiene la neutralidad de la red eh, son aquellos requerimientos vinculados de la seguridad, o de la, de la así llamada seguridad eh, de las redes, que eh, es un principio que de alguna forma también atenta, o que lucha, o que está en tensión, con el principio de neutralidad, toda vez que muchas veces los gobiernos, incluso privados, bajo el principio, o bajo esta idea de tener una red más segura, eh, finalmente eh, contraponen o de alguna forma eh, priorizan esta idea de seguridad eh, con eh, la idea y el principio de tener una red neutral, abierta, libre y participativa. Creo que estos son, eh, me he extendido más de la cuenta, creo, pero creo que estos son al menos elementos que nos permiten enmarcar la discusión respecto de la neutralidad de la red eh, y, y, digamos, ingresar elementos de análisis para efectos de poder conversar eh, respecto de cuál es la mejor fórmula normativa para poder tener un, eh, una red más sana, una red robusta y una red que sirva para el ejercicio de derechos y garantías constitucionales. Eso, quedo a su disposición, les quiero agradecer la atención eh, y estamos conversando. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias.